Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Les quiero dar un aviso, dos avisos en realidad. El primero, hace unas semanas que no estamos saliendo ni en Taller de Corte y Corrección ni en Encuentro Cuchillero debido a temas de la mudanza, que es público y notorio que nos hemos mudado con Nomi a Mar del Plata. Esta Nomita mandando un saludo Ahí está, en su nuevo hábitat. Y el otro es muy dentro, dentro de poco vamos a sacar, vamos a volver a hacer los programas, en todo caso vamos a tratar de hacerlos con periodicidad. La otra novedad es que eh, no va a existir más la cuenta marcelodimarco.fibertel.com.ar. No vamos a tener más correo electrónico porque Fibertel decidió que la gente usa poco ese sistema, no lo vamos a tener más. Por lo tanto. Escríbanos siempre a la dirección de WhatsApp, es más 54-911-3345-9719. Correo electrónico, no nos manden más porque no vamos a poder contestarlos, las cuentas ya están cerradas. Un abrazo para todos y nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.